Hola, hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que todo esté muy bien. Estamos en un directo acá. En un clip, mejor dicho, prueba. Muere, pico chat. ¡Hala, me mató! Desde pinto y ven. ¡Hala, son bastante gente! Ah, vamos con pistolita pem. mira mira con esto con esto con esto lo mato no vamos, vamos. una bala para los shady miren los nombres que se ponen impostor niña peruano calla perro pituco de cono el asesino de dioses allá <risa> mongol Uh, lo bajé agárrame el bicho, bicho. otra vez Acabé, ¿vieron lo que hice? Me sube encima su y lo mata así uh, Con pistolita ah, La mierda Loco, se mató mi presa